Diversas organizaciones populares en el municipio de Las Guaranas se apoderaron de las calles este miércoles, exigiendo al gobierno la construcción de varias obras importantes en esa ciudad. Estamos aquí reiniciando la lucha porque en Las Guaranas no hay agua potable, nos bañamos con agua contaminada de esos fecales, no hay... La carretera, las guaranas la Pimentel, las guaranas La Enea, un sistema cloacal. Tenemos que los caminos vecinales. Estamos en pie de lucha y también porque se clarezca el asesinato de... Vladimir La Antigua, que estaba luchando junto con nosotros en una huelga y lo asesinaron. Bien, la demanda de San Francisco, ustedes saben que el día primero de agosto se realizó una huelga, Guarana San Francisco, por una serie de demandas que están ahí, que las autoridades se hicieron sordos, y en vez de resolver lo que cometieron el crimen con, con, contra el compañero Vladimir la Antigua, eso es parte de esta protesta y eso por esa demanda es que, San, que la Guarana está motivada para que destituyan el. Para que se haga justicia en el caso de Vlad y para que se construya el hospital de especialidades. E NTN Robinson Polanco